Arduino es una plataforma que permite el construir circuitos electrónicos mediante la utilización de tarjetas que montan microcontroladores, que se pueden programar y que se basan en lo que se conoce con el nombre de hardware libre. El hardware libre son todos aquellos circuitos electrónicos de los que se dispone de toda la información de forma gratuita para ser descargada y usada por cualquier persona. Existen múltiples aplicaciones basadas en Arduino, sobre todo porque cualquiera puede diseñar dispositivos electrónicos basados en él, desde fabricantes de electrónica, universidades, institutos, entusiastas de la electrónica, centros de investigación, etc. Algunos de los ámbitos de aplicación de Arduino son en robótica, en el estudio de la electrónica, domótica, instrumentación, Educación, investigación, música, internet de las cosas, etc. Algunas de las placas basadas en Arduino. Existen diferentes modelos de Arduino según el tipo de microcontrolador que se monta en ellos, el número o los tipos de entrada y salidas de que dispone, el tamaño de la tarjeta o su ámbito de aplicación. En líneas generales todas montan un microcontrolador de 8 bits, menos algunos de ellos, como pueda ser el Arduino Due, que utiliza un microcontrolador de 32 Bit. Las tarjetas de Arduino más utilizadas son Arduino 1 Revisión 3 Es la tarjeta más usada por todos aquellos que comienzan a estudiar y trabajar con Arduino. Dispone de 14 entradas-salidas digitales. Seis de estos terminales se pueden utilizar como salidas analógicas. También dispone de 6 entradas analógicas. Tiene un precio medio de unos 25 euros. Arduino Mini 05. Esta placa monta una versión en miniatura de Arduino con unas medidas de 30 x 18 milímetros. Dispone de las mismas entradas y salidas que el Arduino 1 Revisión 3, con un precio de 16 euros. Arduino 2 Revisión 3. Se trata de una de las tarjetas más completas al disponer de 50 entradas y salidas digitales. 12 de estos terminales se pueden utilizar como salidas analógicas y otras 12 como entradas, además de disponer de un puerto serie y de dos convertidores digital analógico. Este tipo de tarjetas se utiliza en aplicaciones de electrónica que requieren gran proceso de cálculo y un número elevado de entradas y de salidas tanto analógicas como digitales no se recomienda esta tarjeta para aquellos que empiezan a trabajar con Arduino el coste es de unos 47 euros Arduino Explora una de las tarjetas de Arduino más interesantes ya que monta una serie de sensores que permiten usarla en múltiples aplicaciones dispone de un sensor de temperatura, de luz, un acelerómetro un joystick, pulsadores, etc. Además permite montar encima una tarjeta TFT LCD. Tiene un coste de unos 55 euros. Kit para aprender Arduino. Una buena opción para todos aquellos que quieren aprender a realizar aplicaciones con las tarjetas de Arduino con pocos o nulos conocimientos sobre electrónica es usar un kit que contiene todo lo necesario para empezar a trabajar, desde la propia tarjeta Arduino Normalmente el, mod el modelo 1 Revisión 3, un libro que explica cómo se utiliza esta tarjeta, componentes electrónicos, una placa de pruebas, cables, etc. Arduino Starter Kit, de la casa que diseña y comercializa este tipo de placas. El libro que está en inglés y que acompaña al kit incluye 14 aplicaciones diferentes a realizar con todos los componentes ...que también vienen incluidos. Algunas de las aplicaciones son muy visuales y adecuadas... ...para ser utilizadas con los alumnos. Spanford Inventor Kits. Este kit también incluye todos los componentes electrónicos... ...junto con una placa compatible con Arduino... ...para iniciarse en el mundo de la programación aplicada a la electrónica. El manual está tra traducido al español e incluye 15 aplicaciones... Arduino Creator Kit by Freezing Tal vez es el kit más interesante para usar con los alumnos en clase ya que puede montar un robot y un dinosaurio de cartón para ser controlado por Arduino Además, incluye otra gran ventaja un programa de simulación que me permite montar todos los componentes electrónicos junto con la placa Arduino para comprobar si existen errores a la hora de realizar las aplicaciones este programa es gratuito y se descarga desde la página web de Freezing. Es posible descargar todos los ejemplos del manual, tanto a nivel de código para Arduino, como los ficheros de la placa virtual de Freezing. También podemos ver otros proyectos que han realizado los usuarios dentro de la propia página web de Freezing. Such <laughs> O-O